Hola a todos, Machiner Fanfix les trae un nuevo video, si les gusta suscríbanse, y denle like. Antes de comenzar, un saludo a Regulus Corners. Sin más que decir comenzamos. Capítulo 1, Las dudas de Sona. Cuando Takeshi se fue, en el sitio apareció un círculo mágico con el símbolo de la familia Gremori, del salieron tres personas, las cuales Rías Gremori, Akeno y Mejima y Koneko Touhou, los miembros de la familia Gremori y la hermana del rey demonio contemporáneo. Estos al llegar al lugar se percataron que algo estaba mal. Mientras sentían el ambiente pudieron captar un rastro de poder de la luz, la misma que utiliza la iglesia y los ángeles, todo esto hizo que Rías frunciera el ceño. Mientras ella miraba los alrededores junto a Koneko, Akeno por su parte se acercó a Issei y al hacerlo sintió rastros de magia divina, y lo más importante es que Akeno notó como la herida que tenía Issei fue sanada, lo que hizo que también frunciera el ceño. Oye, Rías, Coneco, vengan a ver esto. Cuando Rías y Coneco estaban mirando los alrededores escucharon la voz de Akeno, así que dejando su búsqueda de lado fueron a donde estaban Ise y Akeno. Al llegar la cara de Rías cambió ya que sintió como la energía divina estaba más concentrada en el cuerpo de Issei. Presidente, mire. En el momento que Rías estaba pensando quién hizo esto la voz de Coneco llegó a sus oídos. Mirando el lugar donde señaló con Eco vio como algunas plumas de color negro estaban esparcidas por el suelo, y esas plumas eran conocidas para ella. ¿Ángeles caídos? Cuando Akeno vio las plumas en el suelo habló inconscientemente. Sí, esas plumas pertenecen a los ángeles caídos, así que los que hicieron esto fueron los ángeles caídos, pero al parecer lucharon contra alguien que de paso lo salvó a él. Mientras Rías hablaba en un tono serio señaló a Isei quien estaba inconsciente en el suelo. Entonces presidenta, ¿qué hacemos? Tras terminar de hablar, Koneko le pidió instrucciones a Rías. No haremos nada por el momento, hablaré con Sona y mi hermano primero, en cuanto a él, primero haremos el ritual y luego lo llevaremos a su hogar. Tras hablar, Rías comenzó con el ritual de las piezas demoníacas para volver a ISE y un miembro de su familia. Al día siguiente, Academia Quo, salón del consejo estudiantil. Sona, ¿estás bien? Mientras Takeshi le entregaba algunos papeles a Tsubaki, no pudo evitar preguntarle a Sona sobre su estado actual viéndola distraída. En el momento que escuchó la voz de Takeshi, los pensamientos que tenía Sona en su cabeza fueron tirados lejos, para después recuperar su compostura y responderle de manera relajada como siempre hace. No te preocupes, solo estoy pensando en cosas de la escuela que necesitan solucionarse, nada más. Mientras hablaba su expresión era tranquila como si lo que dijo era lo mismo de siempre. Sin embargo Takeshi supo que Sona estaba mintiendo, ya que un leve rastro de culpa cruzó los ojos de Sona. Pero aún sabiendo que esta le ocultó algo no se enojó, ya sabía que estaba pensando en algo que le dijo Rías. Además tampoco se enojaría con ella, tienen una buena relación y eso se nota al llamarse por sus nombres como si nada, claro además de eso ya se han conocido por más de un año y tienen cierta cercanía, pero esta cercanía no ha avanzado por zona. No porque ella no quiera sino que no quiere que Takeshi se sea involucrado en el mundo sobrenatural, y que por su culpa le suceda algo. Y por supuesto que Takeshi sabía cómo pensaba Sona así que no la presionó, bueno aparte de eso él también le ocultó que es un sacerdote hereje así que están a mano. De cualquier forma dime si te puedo ayudar en algo, ya sabes que puedes contar conmigo. Dichas sus palabras, Takeshi se despidió de Sona y Tsubaki y luego dejó el lugar. Sona, ¿no crees que es momento de decirle la verdad? Viendo salir a Takeshi, Subaki le hizo una pregunta a Sona, la cual tras escuchar su pregunta se quedó en silencio. Sé que te preocupa que cuando sepa la verdad se aleje de nosotros, pero, ¿qué tal si no reacciona de esa manera? Además sabes que Koneko también se lleva bien con él, y quizás ella se te adelante. Mirando a su amiga, Subaki no pudo evitar darle apoyo para que avanzara en su relación. ¿Y qué hay de ti? No niegues que, sientes algo por él ya que me di cuenta de eso hace mucho, ¿acaso no has actuado por mis sentimientos? ¿Has puesto mi felicidad por encima de la tuya? A los ánimos de Tsubaki, Sona le respondió con tranquilidad, pero la respuesta de Sona hizo que Tsubaki se quedara en blanco. No sabía cómo es que Sona conocía sus pensamientos, pero luego de pensar por un tiempo tampoco le extraño, ya ha convivido mucho tiempo con Sona y las dos se conocen bien, además no es como si estuviera mintiendo. Yo no quiero que por ser feliz tú seas infeliz, sabes que eres mi amiga así que no soy capaz de hacer eso. Mientras seguía hablando Sona miró a otro lado. Este asunto ya le afectó un poco, además no le ayuda a pensar lo que sintió de Takeshi. Y por supuesto eso es un aura sagrada, lo que la dejó confundida, aunque se siente levemente todavía ella es capaz de sentir esa aura, y si a eso le sumas lo que le dijo Rias hace un tiempo, hizo que Sona no pudiera pensar con claridad. No pienses en eso ahora, mejor vamos a arreglar las cosas paso por paso, así encontraremos una solución. Viendo el estado de su amiga, Tsubaki no pudo evitar acercarse a ella y darle una palmadita en el hombro para animarla. Esta acción de Tsubaki hizo que Sona estuviera aún más agradecida con ella por apoyarla en momentos así. Pero lo que ninguna de los dos notó fue que Takeshi vio todo esto, gracias a una técnica parecida al ojo de arena de Gahara. No esperaba que esto pasara. si las dos actúan así por no saber cómo actuar con sus sentimientos, no me imagino qué harán cuando se enteren que soy un sacerdote hereje. Tras cancelar la técnica del tercer ojo, una mueca de desprecio por sí mismo apareció en el rostro de Takeshi. Mayor Takeshi, ¿se encuentra bien? Mientras pensaba en Sona y Tsubaki, una voz aunque un poco apática pero tierna llegó a sus oídos. En el momento que Takeshi escuchó esta voz se giró a la derecha, al hacerlo vio a la pequeña Koneko la cual lo estaba mirando con curiosidad y un poco de preocupación, tras ver la cara de este. A ella también le estoy mintiendo, realmente me metí en un problema, creo. Viendo a Koneko Takeshi no pudo evitar pensar en esto, sin embargo rápidamente se recompuso para que Koneko no viera su expresión. Si estoy bien con Eko, gracias por preocuparte, solo estaba pensando en cosas del consejo estudiantil. Takeshi cambió de tema rápidamente para que Koneko no se preocupara más. ¿En serio? Entonces está bien, bueno al final tienes tiempo para comer. Aunque sentía que algo andaba mal, Koneko no siguió preguntando más sobre el tema y también siguió a Takeshi en el cambio de tema. Claro que tengo tiempo para comer, vamos. Agradeciendo en su corazón a Koneko por cambiar de tema, los dos fueron a un lugar para comer. Mientras caminaba con Koneko, Takeshi se percató que dos personas los estaban observando, por supuesto sabía quiénes eran Rías y Aquino, al parecer tienen sospechas de que él estuvo en el parque. Y es normal ya que ayer en el parque no pudo eliminar todo el aura sagrada ya que estaba en contrarreloj. En cuanto a el aura que desprende hoy se debe al poder que recibió tras transformar y absorber el poder divino, y el poder de Drake de la voz Ted Gear. Aunque controla el poder recibido no lo controla del todos, y a veces un pequeño rastro de aura sagrada sale de su cuerpo. Pero aún sabiendo esto está indefenso, pasará otro día para que él controle esta aura, mientras tanto espera que Rias y Sona no duden de él y tenga que revelar su identidad antes. Bueno espera que no suceda eso más por Sona, Subaki y Koneko ya que no sabe cómo enfrentarse a ella si eso sucede de repente. Capítulo 2, Cortando raíces. Hora de salida de clases, Academia Kuo. ¿Entonces volverás a ir al club? Mientras caminaba en los pasillos, junto a Koneko, Takeshi le hizo una pregunta a esta. Sí, la presidenta nos solicitó que fuéramos, así que tendré que quedarme. Mientras le contestaba a Takeshi, el rostro de Koneko no cambió, pero por su tono de voz uno podía distinguir que estaba descontenta. Esto fue visto por Takeshi, sin embargo no dijo nada al respecto, Apenas conoce a Koneko desde hace algunos meses, así que no cree que ella esté preparada para decirle la verdad de que es un demonio. Bueno ya que es así entonces te dejo, no vaya a ser que por mi culpa, llegues tarde al club. Dichas sus palabras, Takesis se separó de Koneko y se dirigió hacia su hogar. Mientras salía del lugar Takeshi pudo sentir tres miradas sobre él, pero aún sintiendo las miradas sobre él no se giró para ver quién lo veía porque ya lo sabe, las tres miradas son de Koneko, Sona y Rías. A él no le extraña que Koneko lo viera, ya que se acaban de separar, sin embargo sobre Sona y Rías tiene cierta idea. Al parecer ellas sospechan de él acerca de lo sucedido en el parque, sin embargo Takeshi no puede hacer nada al respecto, y solo le queda trabajar más duro para poder controlar su aura en descontrol. Algunos minutos después. Al parecer, no me siguió nadie. Tras haber caminado algún tiempo, Takeshi confirmó con su clarividencia que nadie lo había seguido de inmediato una leve luz dorada brilló sobre su cuerpo, y después ya llevaba puesto su ropa de pastor, al mismo tiempo una biblia apareció en las manos de Takeshi, el cual la comenzó a leer mientras se dirigía hacia la iglesia abandonada de la ciudad. Estado nombre. Takeshi edad. 17 años. Raza. Humano santo barra semi dragón divino atributos. Fuerza. B. Resistencia. B. Agilidad b. Mana. a. Suerte. a. Carisma. Tesoro heroico. Divinidad. c. Creencia. d. Habilidades personales. Resistencia mágica, manipulación mágica, discernimiento de nombre verdadero, resolución de Dios. Revelación, sacramento de bautismo, creación de territorio, apreciación de espadas, flama, ojo divino, espacio de bolsillo. Armas barra Noble Phantasms. Left Hand, Shanadu Matrix, Right Hand, Evil Ater, Sumukari y Muramasa puntos mundiales barra Mundos Conectados. Puntos Mundiales. 174, Mundos Conectados. Fate Clasificación. Demonio de clase suprema tras mirar su estado en la Biblia, Takeshi cerró la misma y luego la envió a su espacio de bolsillo. Luego de hacer todo esto caminó en silencio hacia a estaba la iglesia abandonada, la cual estaba a unos metros de él. Un, ¿qué te trae esta vez aquí? Sacerdote hereje. Cuando Takeshi llegó al frente de la iglesia, de repente la voz de un hombre resonó. Al momento siguiente, plumas negras revoloteaban en el aire, al mismo tiempo tres personas aparecieron delante de Takeshi. Estas personas eran los seguidores de Reinaré, Kalawana, Donasek y Mitel, los cuales se quedaron esperando la respuesta de Takeshi. ¿Qué me trae aquí? Eso es muy sencillo de responder. Dijo Takeshi mientras que colocaba una barrera alrededor del lugar, lo que alertó a los tres ángeles caídos. Boom sin embargo antes que hicieran algo, de repente un disparo resonó en el lugar, lo que los alertó más haciendo que se dispersaran, pero Mitelta, a quien le dispararon no tuvo tanta suerte, y directamente un agujero de sangre se abrió en su pecho. Maldición. ¿Quién se atreve a atacarnos? Aunque no les importó casi el estado de mitelta Aún así los dos estaban molestos porque los atacaran, sin embargo cuando vieron quién los atacó los dos quedaron en shock. Ya que saliendo de la iglesia, estaba Freed, un exorcista que trabajó con ellos, sin embargo este exorcista ahora tenía una pistola en la mano, la cual claramente acaba de disparar. Y en el momento que querían interrogar a Fred, solo sintieron un fuerte dolor en la parte de su corazón. Al mirar hacia abajo, se dieron cuenta que una espada de luz estaba atravesando sus corazones, no entendían por qué no sintieron el peligro. Con este pensamiento, miraron hacia atrás y vieron a Takeshi buscando una respuesta, sin embargo Takeshi no dijo nada pero Freet sí lo hizo. No busquen respuesta del señor, yo mismo les diré el porqué de todo esto aunque no es difícil de decir, en resumen, simplemente utilizamos a sus ángeles caídos para ocultarnos, eso es todo. Dichas sus palabras, Fred se acercó a Takeshi, mientras lo hacía, Adonasek y Kalawana los cubrió una llama dorada para después ser quemados hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo señor Takeshi, ya he limpiado a todas las personas de este lugar tal como me lo dijo? Tras llegar al frente de Takeshi, Fred le hizo una reverencia y habló con respeto, mientras le informaba a Takeshi acerca de su tarea. Buen trabajo Fred, por cierto, ¿ya te comunicaste con ese científico y Coca-Biel? Tras felicitar a Fred, Takeshi le hizo una pregunta a Fred el cual contestó rápidamente. Sí, ya he contactado con ellos, además están a punto de actuar, así que soy tomado en cuenta más que nada. Perfecto, cuando te den alguna de las espadas sagradas muéstramela, mientras, sigue trabajando para ellos. Está bien. Así, los dos intercambiaron algunas palabras, y luego se fueron por caminos separados. Mientras veía irse a Fre, Takeshi inconscientemente se tocó su pecho, más precisamente la parte del corazón. Viendo dónde estaba su mano, Takeshi de repente recordó la cicatriz que tenía allí, y si Takeshi tiene una cicatriz en su corazón, y esa cicatriz le recuerda lo cerca que estuvo de morir. Una cicatriz que ha tardado de sanar, aunque es normal. Ya que la cicatriz va desde la parte de arriba de la izquierda, hasta la parte derecha de la cintura, claro hay otra cicatriz la cual cruza su corazón. Esta horrible herida fue causada por Senji Muramasa, si sí el mismo. Además de ser el primer individuo de hacerlo sentir la muerte de cerca, también fue el primero en ver los motivos el por qué hacía las cosas, más precisamente, el motivo por el cual lo mató. Maldito anciano... Tu estúpida herida siempre me hace acordarme de ti. Mientras maldecía a Muramasa en su interior, Takeshi se dirigió a su hogar. Aunque tenga una fuerte resistencia estos dos días ya lo dejaron cansado mentalmente, sabes, lo de Muramasa sucedido hace tres semanas, y por ese tiempo estuvo ausente por la herida en su pecho por eso le entregó algunos papeles a Sona hoy. Además fue la primera vez que le quitó la vida a alguien, y ahora ya ha matado a otros tres. Mientras Takeshi iba tranquilamente a su hogar, en otro lado sucedía algo que lo involucraba a él. Salón del Club del Ocultismo. Entonces Sona, ¿qué pensaste del estudiante Takeshi al observarlo? Le pregunto Rías a Sona. ¿Qué, qué, pensé? Lo que pienso es que es un estudiante común y corriente... Además creo que te estás obsesionando un poco con él, ¿no? Dijo Sona, mientras se acomodaba sus gafas. Rías por su parte no respondió la pregunta sino que, se quedó en silencio, dando a entender tácitamente que estaba de acuerdo con las palabras de Sona. Sabes ella puede que sospeche de Takeshi por su aura, sin embargo pensó en otra posibilidad, la cual es que Takeshi tenga algún artefacto divino. Esta suposición la hace feliz, ya que puede tener más apoyo para arreglar el problema de su compromiso. Sabes, esa es la razón de por qué se fijó en Issei, sin embargo lo que no esperaba, que mientras lo observaba podría haber encontrado a otro usuario de Artefacto Divino. Por cierto, ¿Koneko no es cercano a él? Entonces, ¿por qué no le pregunto presidenta? Cuando Rías estaba en silencio, la voz de Akeno sonó en el lugar. Luego de que la voz de Akeno cayera, todos de inmediato posaron su vista en ella, incluso Kiba que estaba de espectador también puso atención a esto. En el momento que todos la miraron, los movimientos de Koneko se estancaron por un segundo, sin embargo después continuó comiendo en silencio, sin la intención de responder las palabras de Akeno. Viendo el silencio de Koneko, Rías supo que no iba a decir nada, y tampoco la iba a obligar a hacer algo así. Creo que es mejor supervisarlo por un tiempo, y si no presenta cambio alguno es una persona normal. Cuando el lugar estaba en silencio, la voz de Tsubaki llegó a los oídos de Sona y Rías. Pienso que es lo correcto, ¿y qué piensas tú, Rías? Le pregunto Sona a Rías. Ah, está bien, aunque quisiera averiguar lo que sucedió tampoco puedo involucrar a una persona inocente. Aunque reacia, Rías estuvo de acuerdo con la idea y palabras de Sona y Tsubaki. Luego de que hablaran algunas cosas, Sona y Tsubaki se fueron del lugar, dejando a una Rías pensativa. Y sin saberlo, Takeshi estaba a punto de ser vigilado. Gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado y por supuesto, que...